Eh, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de este canal, en el cual estoy segura que conocen a quién vamos a entrevistar, pero hoy han cambiado un poquito los roles y hoy va a ser Paco Vinagre, quien se ha entrevistado por una servidora, soy Paloma Hornos, y quiero presentarles una nueva faceta de, de Francisco Vinagre, Paco para prácticamente para todo el mundo, que es la de autor. Y cuando digo autor no me refiero a infinidad de artículos y publicaciones que ha realizado tanto en, en, en la página de la asociación o en otros blogs con los que colabora, sino que ha nacido un libro que tiene de título Portal a una nueva vida. Y quién mejor que el autor para que nos cuente un poquito, cuéntanos cómo surgió la idea de, de lanzar este libro, a quién va dirigido, porque es un libro francamente interesante, cuéntanos. Bueno, lo primero es gracias por la entrevista, que yo sé que estás muy liada con tu programa de radio y todas las actividades que tienes. Y bueno, comentarte un poco que esto es un, un proceso bastante largo, que ya desde los primeros años, desde el 2009 que empezamos, pues tres años después ya me empezaron a pedir como un libro de, de las técnicas que iba empleando y siempre lo iba dejando. Hice algún documento pequeñito, tal, como una guía de uso, pero al final eh, todo ha ido madurando gracias al Seminario de Libertad Emocional, que es el seminario que al final ha acabado siendo de 10 sesiones de dos horas, en el que, claro, iba incluyendo toda la información eh, para darle un contexto completo a, a todas las técnicas y las posibilidades que tienen esas técnicas, ¿no? entonces en el 2018 fue cuando añadí una parte que como que faltaba, que era la parte eh, más humanística, de filosofía, eh, pues, que integraba toda esa información luego que íbamos a hablar sobre las emociones, la educación emocional, las enfermedades. Y luego me ha costado dos años ya redondearlo y darle el final. ¿Y a quién está dirigido? Pues yo creo que lo he escrito para mí, para cuando pues, tenía 18 o 20 años. ¿no? Es la, como la lectura que, que buscas en esa época, cuando estás descubriendo el mundo, cuando ves cosas que no te encajan y que dices, ¿y por dónde tiro? ¿no? Que me falta información. Pues yo creo que en el fondo ese ha sido el, el objetivo. El, ese chico que estaba descubriendo, intentando descubrir el mundo, pues tener... Una información amplia para poder eh, cada uno investigar por su cuenta y que te abre muchas puertas. Todo comienza con una primera pregunta, que es cuál. Bueno, una primera pregunta. Eh, mi enlace al, al introducir la filosofía, quise hacerlo con las preguntas fundamentales de la filosofía, ¿no? el quiénes somos, de dónde venimos, este tipo de cosas. Pero lo que pasa es que al ponerme a, a pensar sobre ello, en el fondo, para mí la clave era la de cuál es el sentido de la vida. Es decir, si yo soy feliz, ¿qué más da lo demás? Si está todo bien. no Porque ser feliz implica eso, que para ti esté todo bien. Entonces, es como que al final me encajó esa pieza y, y digo, si eres feliz es que tampoco te preocupa tanto de dónde vienes, para qué estás aquí, ¿no? Simplemente eres feliz y disfrutas de todas las experiencias que vas teniendo. ¿no? Todo, todas esas preguntas en filosofía pueden ser más como un huir de esa infelicidad buscando soluciones. O, o Es que claro, si nosotros somos así, pues entonces tenemos que sufrir lo que estamos viviendo. Como que es racionalizar las cosas para apartarnos de lo que realmente nos da alegría, ¿no? que es el, el disfrutar de la vida. Por eso... Empezamos con esa pregunta, ¿no? O, o reconducimos hacia esa pregunta. Realmente en esa no búsqueda de la felicidad, sino disfruta de la felicidad, porque cuando utilizamos la expresión búsqueda de la felicidad parece que está en un sitio y no está donde estamos nosotros. Por lo tanto, creo que el enfoque que quieres darle es eh, disfrutemos de esa felicidad. Esto, no sé si estás de acuerdo conmigo o qué opinas tú... Eh, estaría enlazado con esa perpetua salida de la zona de confort en la cual muchos filósofos, ideólogos, terapeutas o, bueno, vamos a hablar, autores en general, están permanentemente lanzándonos. Sal de tu zona de confort. Y mi pregunta es la siguiente, ¿es necesario estar siempre saliendo de nuestra zona de confort? ¿Eso no es también un poco una huida hacia una supuesta nueva vida en esa búsqueda del dorado? Que, que el dorado yo creo que está aquí, ¿no? Si sabemos mirarle. Claro, a ver, el, el estado de paz, el estado que te va a dar esa felicidad, está en ti. Es tu estado de base. El problema es todo lo que traemos con nosotros. Eh, las experiencias de nuestros antepasados realmente son experiencias que nosotros revivimos, porque todo eso es información que nos vamos legando unos a otros. Yo estoy seguro que en algún momento se demostrará que en el código genético viene toda esa información de lo que va viviendo cada persona. Por lo tanto, los hijos y los nietos se van, van arrastrando todas esas vivencias. Y claro, aunque tu base es la paz, todas esas vivencias construyen un montón de estructuras emocionales que te apartan de ese estado o que te, te ocultan ese sol, ¿no? que sería tu paz interior. Entonces... Yo lo entiendo desde un estado de o un estado patológico. Es decir, nosotros no estamos sanos. Ni emocionalmente ni físicamente. Incluso cuando nacemos ya nos vemos a los bebés con una serie de patrones. Hay unos que lloran, que están, parece que están enfadados todo el día. Otros que están desesperados. Es decir, no venimos limpios. Venimos ya con una carga fuerte. Entonces, claro, nuestro proceso para llegar a a extender ese estado de felicidad, a que se amplíe en el tiempo, a disfrutar de más de él, se basa en hacernos conscientes, en activar esas emociones para poder deshacernos de ellas, para poder librarlas, liberarnos. No en el sentido de quedarnos sin emoción, sino en el sentido de soltar ese exceso emocional que nos atrapa y nos arrastra, el que nos condiciona la vida. Entonces, Mientras estemos en esa etapa eh, de enfermos, sí que es necesario irnos retando, saliendo de la zona de confort para ir eliminando, o ir primero activando y luego eliminando esos miedos, ¿no? abrirnos a, hacia el futuro. Cuando logremos sanar toda esa parte, pues está claro que nuestra zona de confort lo, lo, lo abarcará todo, simplemente veremos el mundo como una zona de exploración y juego, pero como venimos ya un poquito tocados, pues... Tenemos que entrar en ese juego, creo yo. Portal a una nueva vida. ¿Cuál es el portal? El portal eh, yo creo que es un poco el libro, lo que expone el libro, no esa nueva visión. Cuando juntas información de diferentes campos, puedes construir otra visión diferente de la vida. Uh -huh. En el momento actual de la ciencia y la tecnología hemos llegado a una especialización tan absoluta que un doctor en, un, en una rama, realmente es un doctor, no en una rama, es un doctor en un nudo de una rama, de un... Concreto. Es algo muy, muy, muy concreto. Y entonces, claro, se pierde la visión global. Y cuando pierdes la visión global, tú tienes que darle luego un contexto a, a tus descubrimientos de ese nudo, de esa rama. Pero si no conoces el resto, das una explicación, pues, como te encaje. Claro, cuando añades toda esa información de otros campos vas viendo que esas explicaciones no encajan porque realmente ese es el problema de las ciencias. La ciencia encuentra una observación e intenta darle una explicación pero le da una explicación con el contexto que tú conoces. Claro, por supuesto. Y si viene alguien y amplía tu contexto, esa explicación puede que ya no sea válida sino que haya que cambiarla. Bien, entonces... Esa, esa es mi idea en, en el portal a una nueva vida, ¿no? El juntar esa información y decir, a ver, cuando contemplamos todo esto en bloque, lo que vemos es que este mundo de, de, de conflictos, de supervivencia, de amenaza, no es real. No es real. Esa es una visión súper reduccionista y además bastante patológica, uh -huh. llegando a rozar con la psicopatía de la realidad. Es decir, es una visión que no, no incorpora la empatía, el sentir al otro, el sentirme parte de la naturaleza. Cuando me siento así, no estoy amenazado, estoy colaborando con ella, enriqueciéndome con esa interacción. Y entonces, claro, es que es otro mundo en el que voy a entrar. Pero para poder entrar ahí, de nuevo, me tengo que liberar de todos esos condicionamientos, creencias, y por eso es un portal, porque te da esas herramientas, te permite ver ese nuevo futuro, pero te da además las herramientas para que tú atravieses ese portal y empieces a explorar el nuevo mundo. Su propio título, Portal a una nueva vida, promete una especie de viaje lleno de diversas etapas. De hecho, en el libro abordas temas como el libre albedrío, la felicidad, los traumas, por supuesto la libertad emocional, las enfermedades, ciencia, neuro, educación emocional. Si alguien mmm, cogiera el libro por primera vez, ¿cómo sería el la trayectoria o cuál sería el trayecto al cual acompañas al lector? ¿Por dónde comienza? dónde llega y cuáles son las distintas etapas que vas, digamos, desgranando entre las páginas. Lo primero que yo le propongo al lector es, eh, bien, vamos a intentar eh, llegar a ese punto que todos queremos, que es sentirnos bien, estar a gusto, ¿vale? Pero para poder llegar a ese punto tenemos que saber si eso es real, si podemos tener ese estado y mantenerlo en el tiempo, lo que llamamos el libre albedrío. Que no es más que poder identificar qué es aquello que no quiero en mi vida y poder tomar las acciones que evitan que eso ocurra. Claro. Pero primero hay que identificar eh, si eso es posible. Porque, claro, si la naturaleza no te deja, es decir, si por ejemplo estuviésemos regidos por el destino y fuese como el destino de las tragedias griegas que no te permite cambiar absolutamente nada, pues entonces ¿para qué te preocupas? Es decir, tu vida está escrita... Da igual lo que hagas, porque lo que haces estaba escrito. Entonces, ahí como que no tiene sentido hacerse la pregunta de ¿puedo ser feliz? ¿No? ¿O ¿Cuál es el camino para ser feliz? Entonces, empezamos desde ahí, analizándolo desde, desde la ciencia y vemos que es perfectamente posible eh, modificar la realidad. Porque no vivimos en un sistema lineal, que es el que nos proponen las tragedias griegas, sino que es un sistema complejo, en que mis acciones... Tienen una consecuencia en el ambiente y las modificaciones del ambiente tienen una consecuencia sobre mí. Nos estamos realimentando, pero además en un proceso complejo en el que pequeños cambios provocan grandes resultados en el otro. ¿Bien? Entonces, eso implica que yo tengo la posibilidad de, a través de lo que yo soy capaz de hacer, generar esa nueva realidad para mí. ¿Bien? Y una vez que tenemos claro todo eso, pues entonces damos el siguiente paso, que es, bien, ¿y cómo conseguimos esos cambios? Y entonces enlazamos un poco también con eh, el conocimiento tradicional de la espiritualidad, que es, o conoces cómo funciona realmente tu mente, o estás perdido, porque tu mente es la que genera todas tus ilusiones y te atrapa. Entonces, o eres capaz de observar tu mente, observar sus patrones, ir eliminando lo que te obstaculiza o lo que te limita, ¿O no vas a avanzar? Y ese es el segundo capítulo en el que hacemos un avance a través de la neurología para darnos cuenta de que ahora estamos empezando a entender cómo funciona nuestra mente uh -huh. y, y sabemos ya por qué nos cuesta tanto cambiar. Y es porque cuando se generan eh, estructuras traumáticas, cuando vives situaciones emocionales que te han bloqueado absolutamente, cambian tus estructuras neuronales, cambia tu cuerpo, y entonces se produce eh, una resistencia. A sanar. Es como que hay una protección total que, que impide salir de ahí. Bueno, pero también ahora ya sabemos cómo poder empezar a debilitar esa estructura. ¿Bien? Y hay diversas técnicas, activación de, de emociones positivas, eh, programación de nuestro cerebro, técnicas eh, físicas también para la liberación del estrés. Y todo eso lo que va haciendo es que ese trauma empiece a decaer y llega un momento en que podemos empezar a tomar el control de nuestra vida. Y ya realizamos eh, lo que queda de esa liberación de la estructura mucho más rápido. Y lo bueno de eso es que cuando desaparece un patrón de comportamiento de mi vida, se abren nuevas vías. Empieza a aparecer otro mundo, porque ya ante las, los estímulos reacciono de una manera que yo decido. Soy libre. Y ahí tenemos la magia. A partir de ahí tú decides qué quieres hacer. ¿vale? Pues eso, cuando conseguimos eso, lo llevamos a las relaciones, porque las relaciones en el fondo son emocionalidad pura. Yo okay. siempre lo que estoy buscando en una relación es sentirme bien con el otro o sentirme de una manera especial con el otro. Claro, si yo ya sé cómo transformar mis bloqueos emocionales, cómo liberarlos, las relaciones que voy a tener son muchísimo más ricas. Bien. Y a partir de ahí, claro, empieza a generarse también una realidad nueva, que si mis relaciones son diferentes, si ya no tengo dependencias, si ya no tengo adicciones a otras personas, pues entonces las relaciones tanto de amistad, laborales, de amor, familiares, se transforman. Sí, comienzan por, por, por pronto ser igualitarias, ¿no? Exacto, pero lo, lo maravilloso es que se abre de nuevo un nuevo mundo, una nueva vida. No sabemos cómo va a ser eso cuando se produzca. Bien. Solo sabemos que nuestro cerebro en ese estado, con esas emociones equilibradas, va a encontrar nuevas soluciones que desde este estado no es capaz de ver. Y todo esto nos lleva después a la salud. Es, vale, yo soy libre, bien, controlo mis emociones, pero si tengo enfermedades voy a sufrir. Sin duda, claro pero es que resulta que las enfermedades también están condicionadas por eh, las vivencias emocionales. La enfermedad, en el fondo, no es más que una adaptación que realiza tu cuerpo ante los conflictos que vive. Nosotros hemos, eh, la visión que tenemos de la enfermedad, es la visión que nos han transmitido con la medicina eh, científica, y la medicina lo que ha hecho es, de nuevo, esa separación de información. Se ha quedado con las moléculas, se ha quedado con la química, se ha quedado con una visión de la vida que es una visión de la vida casi muerta. Hmm. Está hablando de química, de moléculas. ¿Bien? Pero es que esas moléculas cuando interactúan, hacen cosas, tienen vida. Y eso es lo que se pierde, esa visión. Entonces, cuando integras de nuevo todo el conjunto, vas viendo que la propia medicina tiene ya la explicación. La rama de la medicina que se llama la psico -neuro lo que te está diciendo es que tu mente está relacionada con tu sistema nervioso, que está relacionado con tu sistema inmune, que está relacionado con el sistema endocrino, que es lo que le da la vida a tu cuerpo. Luego, tus conflictos emocionales se van a expresar en tu cuerpo de una determinada manera. Y si ese conflicto es muy potente, tu cuerpo se va a adaptar. Y esa adaptación que te saca de lo normal es a lo que llamamos enfermedad. Uh -huh. Luego también podemos sanar de las enfermedades. Las enfermedades no son una maldición que te caiga desde fuera. Es algo que es coherente con lo que está pasando en tu vida. Y gracias a eso tú lo puedes modificar y puedes sanarte. Que lo cual está pasando no solamente en tu cuerpo, sino que está pasando en tu vida. En, en el, los 360 grados que conforman tu vida. Claro, porque en el fondo tus vivencias emocionales lo que están haciendo es que interactúes con el mundo de una determinada manera. Así es. Si esa manera es conflictiva, vas a recibir esa, eh, ese conflicto de vuelta. Tu cuerpo se va a estresar, tu mente va a empezar a procesar ese estrés y le va a pedir al cuerpo que modifique su funcionamiento para adaptarse a ese estrés. O sea que es un completo, no puedes aislar piezas. Todo hay que entenderlo en un conjunto. Y cuando ya nos damos cuenta de que tenemos esa capacidad de sanación, pues entonces desaparece la pregunta. Sí, sí, soy libre y mi libertad incluye mi salud. Y a partir de ahí es, bueno, pues, ¿qué consecuencias puede tener todo esto? Pues puede ser cambiar la sociedad. Bien. Y ese cambio en la sociedad, pues, empezaría desde la educación, pero cuando haces el análisis vas viendo que es muy difícil que el sistema educativo sea el que te cambie, porque el sistema educativo está elaborado por el estado emocional de la sociedad, tiene unos objetivos, y sus objetivos son producir un tipo de persona, pero si nosotros queremos ser personas nuevas, ese sistema no nos va a valer, vamos a tener que generar otro diferente. Y va a ser un sistema casi personal, individual, porque cada persona es capaz de hacerlo todo y aprende de una manera única. Entonces, de nuevo volvemos a la parte emocional de decir, ay, pero es que como que todos podemos conseguirlo todo? Pues yo no soy tan inteligente. No, no, tú tienes un cerebro constituido por neuronas y las neuronas son plásticas, se conectan con las otras dependiendo de las experiencias que tienes. Lo único que te limita son tus traumas tus creencias, tus estructuras emocionales que impiden el cambio. Si tú empiezas de nuevo a soltar, a liberar toda esa información emocional, tu cerebro, que es absolutamente plástico, cambia. Y da igual la edad que tengas. Vas a poder aprender y conseguir y ser creativo lo que tú quieras. ¿Bien? Entonces, ese sería el camino que, que se va describiendo en el libro. ¿no? La propuesta final es esa, es, está en tus manos. Y tú puedes ser el que empiece a crear el cambio en el mundo. Y ese cambio, lo bueno que tiene es que es contagioso. El que te ve al lado y te ve feliz, quiere ser feliz. Quiero eso, efectivamente. Exactamente. Y entonces se irá acercando a ti, pero lo tienes que demostrar tú con tu cambio. Esa es la pizza. Portal a una nueva vida. ¿Cuál sería la mejor reseña que podrías recibir de un lector? Algo que te dijera, sí. Esto era exactamente lo que quería transmitir. Uf, pues la mejor reseña. Eh, pues se enlazaría un poco con, con ese chico, ¿no? De 18 20 años. Que, que te diga que precisamente esto era lo que me faltaba. Es esa información de, lo que, de que lo que yo estaba sintiendo era real. De que no nos lo estaban contando todo. De que todo está en nuestras manos. Que... que que podemos ser felices, que somos libres, que, que, que tenemos toda la capacidad para conseguir lo que queramos. ¿Cuándo ha salido publicado Portal a una nueva vida? Muy, muy recientemente, ¿verdad? Pues sí, la publicación en, en Amazon en formato ebook en digital, fue el 21 de, de diciembre del 2020 y luego un par de semanitas después ya lo sacamos también en formato de papel en, en Amazon. Y creo que ya esta semana pues, estará ya disponible porque estaban con problemas de stock y estas cosas. Y creo que ya se pueden reservar de todas maneras y te los envían en un par de semanillas. Sí, esa era, era la pregunta. ¿Cómo podemos hacernos con Portal a una nueva vida? Pues por ahora está uh, solo en Amazon. Iremos viendo otras posibilidades, pero hemos visto que ese era como la, el, el camino más fácil para llegar al máximo número sí. de personas posible. Eso es cierto. Porque de hecho ya hay incluso ha habido ventas en Estados Unidos del, del libro en papel. Entonces, no, imagínate eso. a través de una editorial normal nunca llegarías efectivamente. ¿Cómo consigues eso? No? Tanto en versión ebook como en versión como en versión digital, o sea, en versión digital como en versión física. Papel. <risa> sí. ¿Y Paco Vinagre es de leer en papel o de leer en ebook en, en e Kindle? Pues yo era mucho de papel. Pero luego ya cuando tuve mi, mi, mi tablet, ¿no? mi tableta, pues tienes un montón de libros ahí. Cuando te vas de vacaciones, en vez de llevarte tu tocho de libros, ¿bien? pues lo llevas todos ahí metiditos. Entonces, pues poco a poco ha, se ha ido produciendo ese cambio. Pero sí que son sensaciones diferentes cuando lees en papel y cuando, cuando lo lees en el, en el tablet. Eres Como padre. más cálido el papel, sí. Eres padre, tienes una niña muy pequeñita. Sí. ¿Qué te gustaría dejarle? de No sé si herencia es la palabra, sí, que, que, que... si pudieras pedir esa esa si tuvieras esa varita mágica que nadie tenemos, pues sí. si tuviéramos la varita mágica, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación, <risa> porque no sería necesaria ¿no? ese portal a una nueva sí, vida, sí, sí, ¿qué sí. te gustaría dejarle? de Sí, de legado, herencia, ¿qué le pides a la vida para ella? Pues mira, casi que lo, la respuesta que me viene ahora mismo es, creo que este libro es eh, la base de lo que, quería, lo que querría dejarle a ella. Bien. Luego está claro que a partir de ese libro hay un montón de información que puedes buscar y, y hacerlo crecer. ¿no? De hecho, en el libro hay más de 500 referencias a pie de página con muchísimos enlaces a la web de Libertad Emocional, donde hemos ido acumulando a lo largo de estos diez y pico años eh, toda la información, a conferencias en vídeo, o sea que se puede ampliar muchísimo la, la información que contiene. Pero yo creo que en este libro está la base de lo que se necesita y sobre todo si lo coges desde pequeño, de lo que necesitas para realmente ser feliz. Hemos visto a quién está dirigido, pero me gustaría plantearte otra pregunta distinta. ¿Quién, ¿A quién no va dirigido? ¿Qué no vamos a encontrar? ¿Qué no vamos a encontrar en este libro? Portarle a pues... una nueva vida. Pues, a ver, lo que no vamos a encontrar son las mismas argumentaciones que ya nos conocemos. Efectivamente. Bien, eso es eh, lo que no vamos a encontrar. Y no sé si lo he conseguido, pero lo intento dejar claro incluso en un prefacio. Lo que... No creo que encontréis son respuestas absolutas. Lo que son propuestas de caminos. Cada uno tiene que encontrar el suyo propio porque ese camino, en el fondo, es eh, ex, explorar tu experiencia para ir transformándote. Entonces es el tuyo. Solo tú tienes tu experiencia. ¿no? Recetas mágicas, varitas mágicas, no va a haber en él, ¿verdad? No. En cuanto la conozca, yo saco la segunda versión del libro y la pongo. Pero por ahora yo he puesto lo que conozco, que funciona y, y que yo mismo utilizo. ¿Podríamos decir que es un viaje de dentro a afuera que vuelve adentro? Sí, sí, sí. Porque es un, un bucle continuo que podríamos verlo como una espiral. Es decir, siempre estamos dando vueltas, siempre estamos volviendo a tu zona de confort a observar qué es aquello que te incomoda, que está fuera, pero que te atrae. ¿no? Y entonces vas hacia allí, haces tu transformación y en la espiral subes, vas ampliando cada vez más tu, tu zona de confort, cada vez te encuentras más a gusto con lo, que, con lo que tienes a tu alrededor y yo espero que además cada vez sea más fácil cada vuelta que des porque ese miedo a encontrarte con lo que está fuera va desapareciendo. Pues muchísimas gracias por poner negro sobre blanco todas esas teorías, filosofías, formas de pensar, práctica diaria que me consta que, que todo lo que cuentas en, en el libro lo pones en práctica tanto en tus formaciones como en tus pacientes clientes y en, en tu propia vida muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de, de conocer un poquito más que contiene portal a una nueva vida y no te puedo decidir otra cosa que, que desearte todo el éxito que sin duda mereces muchísimas gracias paco muchísimas gracias a ti paloma y referente a lo que comentabas de las prácticas este libro luego se amplía con todo lo que proponemos en los seminarios que tienen 20 uh -huh. horas de vídeos con prácticas eh, con personas reales, entonces tienen toda la base para, para hacer esos cambios que yo mismo utilizo. Así que muchísimas gracias por, por esta entrevista y nada, un abrazo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias.